Si es la primera vez que estás acá, bienvenido, qué bueno que te estés sumando. Estamos en dircom.tv y también en las plataformas de podcast más conocidas y en aquellas que tampoco son tan conocidas, ahí también nos vas a encontrar como Podcast Dircom. Como siempre, hablando de algún tema que se relaciona a nuestro mundo de la comunicación, a las distintas aristas, estudiamos casos, los analizamos o reflexionamos sobre terminologías, o algunas cuestiones que comúnmente se llaman igual, o las llamamos nosotros igual, pero tienen sus diferencias. Y en esta oportunidad, acompañado de alguien que sabe, para hablar sobre un tema que me preocupa, o que siempre lo tengo ahí en cuenta, hablamos de estrategias, estrategias de comunicación, las comunicaciones estratégicas, ¿es lo mismo? ¿Hay diferencia? ¿Herramientas estratégicas? plan de comunicación estratégico, la comunicación y las estrategias. Bueno, en ese aspecto es que ya te estoy presentando y lo pongo en pantalla, está aquí a mi lado, a un colega mexicano que se llama Abraham Nosnik. Abraham, bienvenido, ¿cómo estás? Muy Le grande, cuento grande. a todos los colegas que estás en Colinda México, ¿cómo te está, cómo estás, Abraham? Bien, muchas gracias, muy emocionado, muy agradecido de estar con ustedes. No, los emocionados y agradecidos somos nosotros por darnos lo más valioso que tenemos, entre otras cosas, en la vida, que es el tiempo. Este es tu tiempo que nos estás brindando. Les cuento a los colegas, a los docentes, a los alumnos, a los consultores, a los colegas en general del mundo DIRCOM, de que Abraham nosnik en Colinda, México, en este momento, es un profesor investigador incluso de la Universidad Anuac, que trabaja en el campus, en el norte, en el campus norte de esta universidad. Abraham, de hecho, en la introducción seguramente me estuviste escuchando. Eh, tengo algunas preguntas para hacerte muy puntuales. Pero hablamos mucho de la comunicación estratégica y de las estrategias de comunicación. Eh, pero vos sabés que me pasa muy comúnmente que uno a estas, a estos términos como que los maneja de como diciendo, es todo lo mismo. En principio, y antes de hacerte preguntas muy puntuales para ya hilar fino, ¿nos puedes hacer una diferenciación, si estamos de acuerdo, que no es lo mismo? Sí. Eh, comunicación estratégica tiene que ver con una visión sistémica. Tiene que ver con el colectivo, sobre todo. Y tiene que ver con ambientes permanentes de eh, información. Eh, dicho de otra manera tiene detrás eh, sistemas de planeación de comunicación que permanentemente están proveyendo de un ambiente, de una ecología de información. Estrategias de comunicación son herramientas muy puntuales que se derivan del proceso de, de comunicación humana, por supuesto la comunicación estratégica también, pero eh, la comunicación estratégica hace énfasis, se enfoca en el ambiente de información y las estrategias eh, de comunicación, por lo menos como eh, yo las entiendo y las manejo, son soluciones muy puntuales de comunicación a problemas que pueden ser de comunicación o de otra índole. Me, me interesa mucho hablar con vos, porque el mundo DIRCOM, en, en el grupo DIRCOM, es una, un mix, como le llaman muchos, entre la academia y la práctica. Hablamos con colegas que estamos todo el tiempo en el campo de batalla, y también nos gusta hablar con académicos o investigadores como vos, porque bueno, es un aire fresco de poder tener o dilucidar conceptos. Te pregunto desde tu punto de vista, y ya teniendo un poquito más clara esta diferenciación, ¿quiénes se interesan por la comunicación estratégica entonces? Eh, la gente que tiene que ver con la dirección de sistemas, la Ajá. gente que, por ejemplo, en el gobierno eh, quiere que eh, las políticas públicas eh, sean exitosas, eh, la gente que en las empresas eh, se interesa por fortalecer eh, su cultura, que las empresas sean eh, competitivas, pero que también tengan eh, sensibilidad social para, eh, sobre todo, eh, complementar. Eh, esfuerzos ¿no? para, para resolver ya sea problemas sociales o ecológicos y gente que está en el sector social que eh, toma la eh, eh, comunicación estratégica también inclusive como una herramienta para ir profesionalizando su cuestión. Entonces, eh, básicamente la, la comunicación estratégica sirve para Digamos que la inteligencia colectiva de eh, ya sea el, el sector público o el, el sector empresa o incluso proyectos sociales y ecológicos, esa comunidad eh, esté tan bien comunicada, comparta información tan actualizada y técnicamente tan sólida, que se vuelvan como una especie de herramienta a pesar de que son colectivos. Habrán, um, teniendo en cuenta lo que venís comentando y demás, y um, si uno ya piensa en el desarrollo ¿no? de, de un plan general o un sistema de planeación estratégica, eh, tenemos que tener en cuenta ciertos puntos importantes, porque cuando uno, uno piensa una estrategia, dice, bueno, mi estrategia global es esta. Cuando... Dice, mi estrategia global es esta, es que tiene un objetivo, tiene los, los cómo llegar a esos objetivos, uno principal, generales, secundarios, y esos cómo también pueden llegar a ser, y estoy pensando en voz alta y reflexionando con vos para después hacerte la pregunta exacta, dice, bueno, mi plan consiste en tener los públicos atomizados, separados, fragmentados, adaptándole a cada uno de ellos distintos canales de comunicación, de ida y vuelta, ¿no? ya no más unidireccional. Adaptándome a ellos. Y uno ahí puede llegar a estar pensando, mientras el otro le está hablando, una página web como Corazón de la Estrategia, eh, en el mundo online, ¿no? redes sociales, aplicaciones de mensajería, eh, correo electrónico, en el mundo offline las pizarras, eh, distintas eh, herramientas. Ahora, ¿en qué consiste dentro de esta diferenciación de una comunicación estratégica y unas estrategias de comunicación para que uno pueda llegar a tener un plan general o un sistema de planeación estratégica? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Muy bien. Eh, te, doy, te doy y les doy a los, a los colegas eh, ejemplos muy frescos. Yo eh, en este momento estoy revisando proyectos de, de innovación. Yo doy una clase de innovación y utilizamos también muchas herramientas de comunicación, sobre todo para eh, posicionar, digamos, innovaciones en, en el mercado y en la sociedad. Eh, acabo de revisar un, un ejemplo, un caso, en donde eh, este equipo de gente, eh, lo que se interesa es eh, muy coyunturalmente ahorita eh, fabricar tapabocas, pero lo que quiere hacer es incorporar como proyecto social a artesanos mexicanos. Y entonces lo que quiere es eh, fabricar, eh, digamos, el material del, de los tapabocas, de los cubrebocas, con toda una, eh, digamos, con, con colores y sobre todo con eh, motivos eh, artesanales. Eh, a pesar de que el pensamiento es estratégico, la solución es muy puntual y tiene que resolver una serie de, digamos, de puntos muy, muy concretos. Eso dentro del pensamiento estratégico utilizarían herramientas, eh, digamos, eh, que les llamamos estrategias de comunicación. Eh, diseñar los tapabocas, eh, pensar en algo que sea un diferenciador. Eh, los diseños, el contacto con la comunidad artesanal, esas son cosas muy puntuales que a pesar de que deben de coordinarse y que el concepto es eh, estratégico, como decías, es decir, es algo en primer lugar mental y tiene que ver con, eh, digamos, la, el, la proyección hacia el tiempo y, eh, e incorpora diferentes espacios y diferentes centros de decisión. Eh, ¿Todas estas función, partes son las estrategias de la comunicación? Son estrategias muy puntuales, muy operativas, puntuales. operativas y llegan lo, a su máxima, eh, digamos, complejidad, es táctica porque tiene que poner en contacto, tiene que coordinar prácticamente equipos. bien. Eh, bien. La pregunta, la pregunta, eh, estas mismas personas decían, bueno, eh, nuestra visión, yo les pido una visión a 25 años. Eh, en, en el sentido de... Eh, de, de proyección, se... ¿no? De llegada. Ajá. Eh, eso por un lado, y por el otro lado, el componente ético de qué le vamos a dejar a la próxima generación. ¿no? Hay una serie de variables también económicas que justifican que sea eh, más de 10 años, pero eh, eh, regresando un poquito a, a la distinción de estratégico y de eh, pensamiento, digamos, eh, sistémico, el concepto que tienen estas personas es que todo su catálogo de productos tengan que ver con eh, materiales amigables y que sus soluciones a nivel de producto generen también conducta de responsabilidad social en los consumidores. Además de eh, eh, encontrar también en, en, eh, en comunidades de artesanos incorporarlos, por otro lado, a una modernidad, digamos, de, de gestión eh, empresarial. Uno de, de los problemas que, que suceden mucho con las comunidades de artesanos es que al masificar, digamos, ¿no? eh, su, su gestión, hay muchos problemas, no, no solamente técnicos, sino incluso de, de, de, de, <coughs> digamos, de, de impacto cultural hacia la propia eh, comunidad. Y entonces, a 25 años, ¿sí?, Ahí ya hay que generar un ambiente rico en información, ¿no? Para coordinar y generar satisfacción en accionistas o la gente que invierte en el, en el proyecto, eh, con empleados, con el mercado o el ámbito de la sociedad que se está tratando, con proveedores. Es decir, es la construcción de una comunidad a 25 años que requiere, por decirlo de alguna manera, un, un techo permanente o una nube para estar actualizados en la metáfora, una nube de donde permanentemente puedes estar bajando información y una red humana donde puedes estar <coughs> conversando de la manera más inteligente para que no solamente la gente pueda eh, orientarse a la tarea y orientarse a la coordinación, sino a construir de largo plazo un proyecto de tal dimensión que puede establecer o que se pueda transformar en una innovación social y rebase, digamos, los intereses meramente de, de este emprendimiento social o de esta empresa. Entonces, la, la, la, la comunicación estratégica construye comunidad de largo plazo y tiene un nivel, eh, digamos, de complejidad para que permanentemente le estemos provisionando eh, información. Y por el otro lado... Eh, las, las estrategias de, de comunicación se benefician mucho de las nuevas tecnologías que tú mismo mencionaste para ser muy puntuales y eficientes y se relacionan eh, también con, digamos, los, los contenidos pero ahí tiene mucho más que ver, digamos, como la creatividad de corto plazo, de cómo soluciono esto de manera muy eficiente y atractiva. Pues es que me, me interesa muchísimo todo lo que estás comentando y cómo estás desgranando, no, separando, fragmentando esto. ¿Está mal si uno dijera, Abraham, que la comunicación estratégica es el paraguas de las estrategias de comunicación, o que las estrategias de comunicación son las partes del todo, como que ese todo sería la comunicación estratégica? No, yo creo que no solamente no está mal, sino da una idea de complementación que es muy exacta. Eh, una de las, de las metáforas que, que a mí me gusta utilizar viene de un ejemplo de una compañera mía que reunió a sus hijos y les dijo, ¿qué sucedería si ponemos un techo a lo largo y ancho de la República Mexicana? ¿Qué sucedería? Y, eh, pues, digo, ellos estaban aún muy, muy pequeños y no, no, no sabían, ¿no? Como que la, la metáfora o el, el, el mismo reto los, los, los superaba, ¿no? Y les dijo, lo que tendríamos es un museo increíble. ¿Sí? Y cuando me lo dijo, dije, eso es comunicación estratégica. Porque eh, si lo transportamos, inclusive, nosotros tenemos por ley, que eh, cada presidente que entra eh, eh, en su nueva administración debe de presentar un plan nacional de desarrollo. Y siempre el problema es que no todos leemos el plan nacional de desarrollo y que finalmente no tenemos la cultura para coordinar todos los esfuerzos que implica ese plan nacional. Eso es comunicación estratégica. Y lo que va sucediendo en el camino para resolver problemas técnicos científicos a nivel de salud, a nivel de eh, política, a nivel de economía, a nivel de, de maquinación. Eso se resuelve con herramientas muy puntuales de estrategias de comunicación. Está muy buena la diferenciación y yo creo que el que te va escuchando también va, bueno, aclarando los conceptos y teniéndolos en cuenta, porque forma parte también, no de la ejecución de acciones diarias, sino también esto de poder, que el latino no lo tiene mucho, por nuestra idiosincrasia, ¿no? Eh, costumbres o hábitos como tal vez el japonés, que proyecta de acá, como bien vos decías y un poco me sorprendía, de acá a 25 años, ¿no? Nosotros siempre estamos en el hoy, viendo hoy cómo resolvemos los problemas y no, no, ni siquiera estamos proyectando de acá una semana. Ojalá que cambie, no digo que todo es así, por supuesto, ¿no? Pero viene muy bien, porque además de uno ir aprendiendo distintos conceptos, diferenciándolos, también va adquiriendo otras eh, metodologías, o maneras, o formas, en las, cuales puede, en las cuales puede hacer mucho más rico el trabajo de acá a futuro, a la proyección, a lo que uno quiere llegar. Y dijiste en un momento, y no te quise interrumpir, rico en información. Eh, excepto medio en Argentina, toda Latinoamérica creo que entiende lo que es rico, eh, acá nosotros decimos que rica está la comida, pero en la, en la mayoría de los lugares les aclaro todo que estoy en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Núñez, cerquita del Estadio Monumental de River Plate. Pero eh, cuando hablas de rico en información, eh, ¿en qué sentido? Porque sabes qué se me vino a la mente, Abraham, cuando decías rico en información, que por supuesto lo entiendo, pero trato de hacerte preguntas para todos los que estamos ahora aquí hablando y demás. Te invito a vos, colega, que no se vayan escribiendo en comentarios por mail o todos los datos que aparecen acá, para mí o para Abraham. Eh, sabes qué? Me venía un poco a la mente, Abraham, cuando dijiste rico en información, en el, incluso en el problema que hoy vivimos. Y quiero ver cómo lo linkeás, cómo enlazás, cómo ligás esto que te voy a decir. Que lo tenés claro. Vivimos hoy, a partir de este crecimiento mmm, terrible, de, vertiginoso de la tecnología, eh, una cuestión de, bueno, por supuesto, muchísima más fluida comunicación, no hay fronteras, llegamos rápido, pero empiezan esto de las estafas noticiosas, que algunos llaman fake news, noticias falsas, eh, o voy un poco más allá, pero es para pedirte una simple opinión, así que no te mates mucho, pero digo, o lo que nos pasa, infoxicación, abrumas, abrumación de, de noticias, Todas mezcladas, no sabemos cómo curarlas, depurarlas, pulirlas, quedarnos con lo que corresponde. Le creemos a Internet, lo dijo Internet. ¿Viste? Palabra santa será. Cuando hablas de rico de información, en esta comunicación estrategia, utilizando las estrategias de comunicación, ¿tiene que ver un poco con esto, habrán de llevarle sí, información sí. pura a los públicos? Pero te escucho. Uh -huh. Un ejercicio que hacemos eh, permanentemente, eh, no solamente en, en clases, sino eh, yo, yo vengo también del, del mundo de la consultoría, y es <coughs> eh, nosotros usualmente como, como especialistas en comunicación, hacemos auditorías de necesidades de información, pero no las vinculamos, o no siempre, con los objetivos, ya sea de los planes o de las funciones, ¿no? Y eh, la riqueza tiene que ver eh, eh, con eso, ¿no? Eh, decías, vivimos en un, en un mundo tan extraordinario en, en términos de ambiente tecnológico que permanentemente estamos abrumados, ¿no? Entonces, ¿por dónde cortamos o, o a partir de qué criterios seleccionamos? ¿no? Y, y la riqueza eh, es, eh, eh, sobre todo en términos de productividad, es decir, esa información, ¿qué consecuencias tiene en términos de los resultados que estoy buscando? Y, eh, como decías, una de las más importantes eh, habilidades que ahora tenemos es eh, seleccionar, ¿no? Y eh, eh, por lo tanto también, eh, no por lo tanto, sino acompañada de la selección, la evaluación, ¿no? Que es qué tanto estamos construyendo eh, la, eh, digamos, el, el proyecto que estamos eh, haciendo en términos de las consecuencias <coughs> eh, que tiene eh, para eh, digamos, en términos muy concretos de productividad y también de, eh, y que es un concepto quizá cada vez más, más importante, de la justicia distributiva, ¿no? De, de decir, cuál es el beneficio colectivo para cada quien o para cada uno de los grupos eh, de interés o para los grupos que, que están participando en ese, en, ese, en ese proyecto, para que haya suficientes incentivos para no abandonar y entonces la riqueza viene eh, como decías bien no en términos de saber filtrar de saber contrastar y finalmente de aquello que recibimos de beneficio de lo construido saberlo distribuir de tal manera que queden incentivos para seguir construyendo cuando uno te escucha quizás un colega un simpatizante de la comunicación etcétera que en este momento nos está escuchando viendo Viendo, nos dice o piensa, me encanta esto de la comunicación estratégica, teniendo visión a largo plazo, las estrategias de la comunicación, con toda esta diferenciación que nos hiciste, pero se encuentra en una, ponele, mi pyme, ¿no? Una micro, pequeña o mediana empresa. Por lo general, sabemos, y la mayoría ya debe estar entendiendo lo que voy a decir, no cuentan con grandes presupuestos, con grandes o distintas áreas de equipos, para poder... La mayoría son un grupo de personas que prenden, apagan la luz y hacen todo. Desde tu bueno, experiencia como consultor, como profesor investigador que sos, tal vez viste estos escenarios. ¿Cómo pueden hacer las micro, pequeñas o medianas empresas para tener una comunicación estratégica, estratégica y utilizar las estrategias de la comunicación. Sí. Yo creo, eh, eh, cuando yo era eh, consultor, eh, llegué a, a, a tener la inquietud, no pude eh, consolidar el, el proyecto, de hacer, así como existen grupos de apoyo para diferentes eh, problemas sociales, vamos a decir, o personales, generar grupos de apoyo también, ¿no? De, de microempresarios o incluso de, de profesionales interesados en soluciones de comunicación, pero que eh, como dices le resulta demasiado caro ¿no? Eh, y, y caro inclusive también el tiempo, ¿no? Que fue lo que eh, con lo que iniciaste. ¿no? Y entonces eh, bueno, eh, por un lado creo que ahora eh, sobre todo con la tecnología hay, hay mucha más información accesible a a gente que originalmente por su, eh, digamos, eh, nivel de infraestructura o por su propio patrimonio empresarial no podría eh, tener acceso a esta información que es muy especializada. Hoy por hoy creo que cada vez más, eh, gracias a, los, eh, a las entrevistas como esta o a los webinars, a los seminarios en, en línea, puede haber esta situación. Creo que eh, la dificultad está en la segunda parte. Y es eh, un poco lo que tú decías de la riqueza no está en términos de la abundancia, del acceso a la abundancia, sino de hacer la digestión para traducirlo a productividad. Y en eso, eh, eh, digamos, eh, coyunturalmente y desafortunadamente, digamos, en una, eh, en una situación de crisis como la que estamos, eh, en, eh, sobre todo a través de, de clases y de, eh, de estudios que han venido, eh, ya sea consolidando eh, colegas o, o gente que incluso, eh, como en esta situación ¿no? a nivel internacional, intercambiamos información. Curiosamente, eh, lo que, en lo que se detiene, digamos, el, el proceso, es el proceso de acompañamiento. ¿no? Y ahí sí creo que... Eh, las asociaciones profesionales y alrededor de las universidades se pueden ir creando espacios permanentes, no, no solamente, eh, digamos, coyunturales en, en esta crisis, eh, digamos, donde estamos eh, administrando cosas muy extremas, ¿no? sino permanentemente en esta nueva normalidad que nos está redefiniendo ¿no? nuestros hábitos. Sí creo que es muy importante, por lo menos lo que llevamos detectado, en el ámbito donde yo me muevo eh, de, de comunicación, que eh, nadie sustituye eh, la conversación presencial. Y es ahí donde, eh, eh, digamos, el esfuerzo de inteligencia no eh, eh, tiene que ver con eh, traducir información en productividad. Y otra cosa que implicó, <coughs> estabas implicando en tu, en tu pregunta, es... <coughs> ¿Cuál es la infraestructura organizacional que necesito para que este ejercicio sea productivo? ¿no? Y ahí hemos estado trabajando en un concepto que se llama comunidad de inteligencia comunicativa, que es, digamos, ahora estamos viendo, como tú bien mencionabas, el techo y, digamos, como los elementos que bajan, que son más herramientas. ¿no? Bueno, este tipo de, de, de ecología, digamos, de la información, no no da tanto rendimiento productivo si no viene acompañado de diseños que de suyo tengan que ver con estructuras orientadas a el siguiente que viene en la cadena productiva y que el, el control de productividad sean eh, elementos de retroalimentación. Y, y, y ese tipo de, de situaciones que incluso lo vemos mucho o con consultoría de cambio organizacional o en materias como eh, innovación. Si no existe un rediseño de estructuras que acompañe permanentemente los esfuerzos creativos, los esfuerzos incluso técnicos muy puntuales de, eh, de compartir, de generar comunidad y de que diseñar controles ¿no? que, que, que son, eh, digamos, como necesarios, básicos que te obliguen a generar hábitos o buenas prácticas de comunicación. Escuchaba hablar y un poco también lo dijiste al principio, pero me veo obligado a hacerte un poco esta pregunta, porque tenemos por un lado la comunicación estratégica y por el otro lado la, las eh, comunicaciones, las estrategias de comunicación. Ahora, ¿cómo se complementan ambas? para lo que siempre un gerente, un CEO, un jefe, un director, un cliente, te dice, mira, todo muy lindo con la comunicación, la necesito, me estás enseñando que es importante, pero yo la verdad que quiero que mi empresa sea competitiva. Y no sé si alguno de los que te acabo de mencionar lo dirá, pero yo te lo digo, me parece que también uno debe querer que la empresa sea vista por los actores sociales... Claro en el contexto donde se mueven, como una empresa responsable socialmente o socialmente responsable. Lo digo de distintas formas porque hay algunos colegas que lo diferencian. Entonces, ¿cómo complementar, hago, hago pregun la pregunta corta, cómo complementar la comunicación estratégica y las estrategias de comunicación para que una empresa sea competitiva y responsable socialmente o socialmente responsable. Si tuviéramos la posibilidad de ver un video en 25 años y, y ese video eh, ofreciera los resultados que estamos eh, nosotros eh, intentando construir y que de acuerdo a lo que sabemos de, de la teoría, de la metodología, de la experiencia práctica sirve. Si la comunicación estratégica eh, es exitosa, el resultado va a ser en términos de la cultura organizacional. Es decir, de qué tantos buenos hábitos, no solamente buenas prácticas de comunicación, sino qué, qué tantos buenos hábitos tiene esa gente en términos de visión de largo plazo, en términos de sacrificio personal por el sistema, en términos de generosidad y transparencia del sistema, para dar lo justo de acuerdo al esfuerzo y la contribución. Y eh, qué tanto estas gentes están acostumbradas a participar, pero también al ser incluidos, eh, eh, digamos, decidir. Una de las prácticas eh, que, que está muy vinculada a este tipo de cosas es que eh, es obligatorio que el 100% de las personas en, en cualquier colectivo, llámese agencia gubernamental o una iniciativa social o una empresa, el 100% de las personas tiene que definir su objetivo en términos de su función y tiene que hacer el esfuerzo de que esos objetivos sean compatibles con el sistema de jefatura, con el sistema de colaboradores, con proveedores y con clientes. Y ese esfuerzo que implica muchas herramientas de comunicación son buenos hábitos sociales, ciudadanos y profesionales. Ahora, ahora me contás por el otro lado, pero me decías eh, eh, que la gente, cada uno de los integrantes, tiene que tener, eh, el 100% de las personas, dijiste, dentro de una organización, tiene que tener claro su objetivo. Ese objetivo es porque emana, viene, procede de la cultura organizacional que, eh, y está implantada dentro de donde uno se encuentra? ¿O son los directivos que deben inducirle el camino para que tengan su objetivo claro dentro de la organización? ¿O so, o ¿Ese objetivo 100% lo tienen que tener los mandos medios o los directivos ya de mandos superiores? Eh, dijiste dos cosas que, que son muy importantes, que estoy de acuerdo, eh, que es, uno, la cultura lo tiene que reforzar y lo tiene que enseñar, y dos, que el sistema de jefatura lo tiene que aprobar, ¿ok? Eso sí lo tiene que aprobar, y no solamente eso, ¿no? Es responsable porque... Todos los objetivos como resultado de lo que él o ella coordina, ¿no? Se traducen en resultados que son, que contribuyen, digamos, al, al, al resultado total. Pero, pero la obligación es individual. O sea, cada quien debe de asumir no solamente el derecho, sino el riesgo, ¿no? De definir esos objetivos y, a través de retroalimentación y coordinación, hacerlos compatibles con su microambiente. ¿no? De tal suerte que la suma de todo eso es circulación de poder e información y la suma de todo eso en 25 años después de estar, eh, por lo menos esa es la apuesta, ¿no? después de estar permanentemente en este, en este eh, nivel, ¿no? es una cultura que es sensible socialmente, y sólida técnicamente en donde sí hay una compatibilidad entre la inteligencia social del colectivo y ahí viene la otra parte de las de las herramientas muy puntuales la habilidad personal y el avance profesional de cada individuo no <coughs> en donde las áreas de conflicto no seguramente su solución van a aportar eh, algo no a reforzar una cultura que de suyo ¿no? ya está trabajando en, en buenos hábitos y buenas prácticas. Y por el otro lado, el, digamos, el, alguna vez escuché a una persona decir que la eh, empresa o el, el colectivo, que sea el gobierno, etc., no son responsables del desarrollo de su gente. ¿no? Cada persona es responsable de su desarrollo y el ambiente que conduce a ello. Es responsabilidad del colectivo. Entonces, es, es, es, esa, esa manera, ¿no? Es, eh, claro, a mí claro. me gusta mucho la, la, la metáfora de poner a circular poder e información. El, el poder está diseñado por las estructuras eh, o eh, el, el resolver el problema de poder es a través de las estructuras y eh, el, la circulación de información es el que estamos hablando. Me encanta lo que vas diciendo, y la verdad que da un gusto escucharte, Abraham. ¿eh? Este, ha sido Muchas muy interesante gracias. todo lo que nos has comentado. Y te digo más, me, me seguiría preguntándote más cosas porque cuando vas hablando vas derivando y vas este, poniendo sobre la mesa distintas partes de la comunicación que uno quisiera volver a tratar, que en otro momento podemos. Pero mucho tiene que ver también con todo lo que dijiste entonces, tener muy en cuenta dentro de, este, de esta comunicación estratégica, separada de las estrategias de comunicación, pero muy, tiene muy mucho que ver la cultura organizacional, que puede ser el motivo de charla, si te animás, si querés, para otra entrevista. Mucho tiene que ver la cultura organizacional, entonces, en mi comunicación estratégica, pensando en el hoy, en el mañana y en el mucho más allá. Sí, eh, nada más quizá para, para eh, eh, redondear un poquito la idea y hacerla más precisa, en eh, comunicación estratégica administramos interacciones humanas. Y en estrategias de comunicación, el resultado es administrar bien nuestras habilidades y nuestro conocimiento. Y, y, y entonces... Eh, lo que no hemos podido desarrollar metodológicamente también es el embone, ¿no? O sea, tenemos teoría y tenemos metodología para colectivos y para, eh, voy a decirlo, ojalá no se suene penante, gestionar un poco nuestra capacidad, ¿no? Pero lo que estamos tratando de descubrir o de, eh, o el, digamos, el reto que enfrentamos es el embone, ¿no? en donde el colectivo gane sin un sacrificio, eh, digamos, sin el abuso de las individualidades o eh, las individualidades sin el desperdicio del talento del colectivo. ¿no? Y esa, una es, eso es, es una, lo sí, muy importante, es una solidaria lo sí. que decís también y me, me gusta, me gusta. Abraham, te cuento que tus datos estuvieron saliendo aquí durante todo el transcurso, el que lo está escuchando simplemente entra a la página web y va a ver todos tus datos, porque los invito a los colegas de Latinoamérica a participar haciendo algún comentario, reflexión o consulta, o contactarse con Abraham, por supuesto, a quien queremos agradecerte mucho, Abraham, como lo dije al principio, nos diste una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano, el tiempo. Y nos diste un lindo tiempo. Uh, ojalá te volvamos a tener pronto nuevamente. Yo desde la gracias. ciudad de Buenos Aires te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM. Bueno, mucha pasión por la comunicación y gracias por tu tiempo. Al contrario, estoy encantado y estoy a las órdenes también.